iniciar la mitad eh, me tienes que habilitar para poder compartir mi pantalla Kaila ya entonces, a ver, aquí está? Listo, ya tengo eh, bien, eh, bien. Entonces, eh, confíen que se puede ver mi pantalla. <ríe> eh, bueno, vamos a hacer una sesión súper introductoria de este de web scrapping, ya. Eh, vamos a ver eh, dos formas de hacer scrapping, a webs dinámicas y a webs eh, estáticas. ¿Ya? Eh, vamos a utilizar Python como el lenguaje base, y lo que están viendo ahora es, este, es un notebook de, de Colab eh, Google, que, so, que es básicamente un, como que un playground o o si están familiarizados con Jupyter Notebooks, pero en la nube, entonces lo que te, lo que te permite es hacer, eh, hacer eh, en este formato de hacer texto y código, y ejecutarlo también, entonces vamos a, eh, voy a emplear eso yo les voy a compartir el link acabando la sesión, ¿ok? Eh, bueno, entonces... Eh, sin más introducción acerca de mí, eh, vamos a empezar con Web Scrapping, con Python. Y um, empezando con qué es eh, Web Scrapping o extracción de datos en la web. Es básicamente ver en la web, ver qué, la información que tiene y a partir de esa información, qué, qué de eso significa data para mí y cómo yo lo puedo extraer. ¿no? Entonces hay diferentes cosas con las que yo podría... Este, que, con las que yo podría ensayar. no, Por ejemplo, si estoy buscando este, comparación de, de 20 pasajes, básicamente para hacer este, extracción de, de datos comparables, hacemos esto. ¿no? Eh, muchas veces la, la, los resultados de una búsqueda no se muestran en un archivo, sino se muestran en la web, y de alguna manera yo quiero extraer eso. Y para eso voy a emplear este Python. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona un web scrapper? Eh, lo que hace un web scrapper es que carga una URL determinada y carga dentro de el contenido HTML. Entonces, haciendo un pasito este, eh, hacia atrás, ¿qué, qué es lo que, o sea, ¿cómo es que se forma una website o lo que nosotros vemos en nuestro navegador? Eso por detrás tiene toda una estructura HTML. ¿No? Entonces tiene un esqueleto que tiene una jerarquía y tiene clases y tiene etiquetas y tiene un montón de cosas que finalmente construyen la website que yo voy a, voy a dar. ¿Ya? Entonces toda esta, toda esta jerarquía, toda esta estructura habilita a mi scrapper a que yo pueda indicarle de dónde va a sacar la información. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros... Eh, queremos iniciarnos en este digamos en este mundo de o en ese trabajo de, de scrapping de datos lo primerísimo que tenemos que entender es eh, sobre HTML ¿no? y todo lo que engloba la estructura cómo se maneja con CSS este cómo yo que, cómo yo llego a un, a un elemento utilizando este el expat no esas cosas son lo, las primeras cosas que debo debo tener muy claras ¿Okay? entonces eh, vamos a empezar con, con páginas estáticas, y para este ejemplo yo he utilizado una página de busca libre, ¿no? que está bueno, presente en muchos países, y, pero el único cambio es el dominio de, de país. Pero básicamente lo que hace esta página es que eh, yo le ingreso una palabra y le pongo buscar, y me, este, me devuelve a todos los libros, ¿no? que tengan eh, esa palabra ya sea en su título, sí, eh, en su título, solo en su título. Entonces me aparece, este todas las, todas las coincidencias y me muestra, este, me muestra varias páginas de resultados. ya Entonces, eh, lo que va a hacer mi scraper es que se va a cargar la URL, ¿no? que ya ya le da el parámetro búsqueda y de empezar a este lo que yo tengo que hacer que mi scraper haga era que es que vaya libro por libro extraiga eh, para esta ocasión lo que yo quiero extraer son cosas como el título el autor este el precio el descuento en realidad todo lo que quieran sacar ya entonces eh, eso es primero para familiarizarnos con este eh, con la web que, que vamos a utilizar ya y eh, para hacer un recordar y ya, y, y tener esta imagen visual de, de la estructura de una web, ¿no? O, o, lo, o el DOM, ¿no? Entonces yo tengo el documento, ¿no? Esa es como que la raíz, entonces bajando HTML, tengo los tags de G, tengo title, tengo diferentes cosas, ¿ya? Lo importante acá es visualizar que cada, este, que, que cada cuadradito tiene, este, tiene por lo menos... Eh, a un nuevo padre ¿ya? puede tener hermanos pero finalmente siempre tiene un nuevo padre ¿no? entonces si yo quisiera encontrar este texto que es el link test, entonces yo tendría que buscarlo, dónde tendría que buscarlo después del root, tendría que buscarlo en body y después buscar un elemento que empiece con el tag de a que simboliza un este, un hipervínculo ¿no? y, este, y dentro de ese atributo tiene eh, el text y finalmente tengo el link test. Entonces eso es más o menos como va haciendo la, la estructura HTML para que yo pueda tenerlo en claro y tenerlo súper presente cuando voy a hacer scrapping. ¿ya? Entonces, eh, para, para esta ocasión lo que vamos a utilizar va a ser Soup y este, bueno, bueno, Python también y vamos a utilizar Request. BeautifulSoup es el scrapper, pero eh, es el scrapper que ya le, le ingresa eh, el contenido HTML. ¿ya? Y para capturar ese contenido HTML, yo lo que necesito es hacer un request a este, afuera, ¿no? al Internet. Tengo que entrarme en la página y eso lo hago mediante request. Entonces, eh, voy a conectarme a mi ambiente acá. Y como ven una una de las cosas eh, súper bacanas que tiene este colab ¿no? es que también le pueden instalar cosas le pueden instalar librerías entonces eh, esto también lo podrían hacer en su en su compu no entonces hacen un pip install de beautifulsoup y hacen un pip install de Request, no en caso no lo tengan. entonces en este caso este esto ya estaba eh, ya instalado y vamos a empezar con el primer caso con el eh, primer paso perdón entonces, lo primero que voy a utilizar va a ser la librería de request. ¿Para que Para yo darle una URL, ¿no? Que se busque esa URL y se obtenga todo el contenido HTML, ¿ok? Entonces, este tengo la URL, le voy a decir que hago un get de esta URL y que me haga una impresión del contenido, ¿ok? De ese request. Entonces, cuando ejecuto este paso, van a ver que tengo todo el contenido este HTML de esta página, de la página que he consultado. ¿ya? Y ven que es súper grande, ¿no? Que es todo esto, pero por detrás. Todo lo que hay detrás. Ahora, una vez que ya tengo esto, ya he avanzado a traerme todo mi contenido HTML, ¿Ya? Pero si yo, ese, si yo dije que yo a mi scrapper le tengo que indicar cómo sacar esos pasos, tengo que hacer un paso intermedio. ¿okay? Tengo que ver cómo está la estructura de esta página y cómo yo podría conseguir el título, por lo menos. Entonces... este yo estoy utilizando Chrome, también se, parece, se podría hacer en Firefox, pero bueno, acá en Chrome lo que haces es que vas al elemento que, que quieres inspeccionar y le das clic derecho y, este, y lo pones Inspect. ¿Ya? Entonces te va a aparecer el, el Developer eh, Tools, y te va a aparecer una sección como esta, y te va a mostrar el contenido HTML, y te va a mostrar ya este, marcado lo que tú quieras averiguar. Entonces... Yo quiero saber cómo se sacan los títulos de cada, de cada libro. Entonces me doy cuenta que en estructura, el título está dentro <coughs> perdón, de un div que tiene, como, este, que tiene eh, como, digamos, atributo reconocible, no tiene una clase que se llama nombre. ¿Ya? Entonces, bueno, ok, por ahí, por ahí es como que hay muy poca información para que mi web Scrapper discrimine. Entonces vimos que este, todos los nodos tienen por lo menos un padre, ¿no? porque vemos que acá sí tiene, tiene un montón de siblings o de nodos hermanos. Entonces tiene acá un padre y vemos que el nodo padre es un div que tiene como atributo este <coughs> distinguible producto, ¿no? Y bueno, tiene otras cosas que ya después, este, si empezamos a ver uno por uno, voy, voy, este, voy empezando a darle significado, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo tengo este class, ¿no? Esto, eh, esto es, ya, es sobrecargar una clase, ¿no? Y esto ya viene del CSS para darle un formato, eh, como que un formato visual a la página. Entonces, tiene clase producto, tiene o 30, que si yo veo, me voy abajo, es como que le da alguna significancia al descuento, podría ser, aunque acá el descuento está, me parece en 30, 25, bueno, eso es importante. Y tiene otros datos, y además tiene atributos este, personalizados, ¿no? Data ID producto, que debe ser el ID identificador de ese libro, tiene data precio, que al parecer es el precio full, o el precio, no, es el precio actual. Y eh, como nuevos no hijos dentro de ese div, encuentro la imagen, encuentro el, el nombre o el título del, del libro, y tengo el autor. ¿Ya? Entonces, ahí en mi web scraper, para que empiece a extraer los datos de los libros que coinciden con mi búsqueda, tengo que decirle al scraper, ya mira, primero vas a ubicar... Todos los nodos que empiecen con el atributo este, producto. Y luego en cada uno de esos vas a buscar luego una etiqueta, un atributo, o lo que ya después vamos a definir, que diga nombre, porque se me va a dar el título del libro. Y luego si yo quiero el autor, voy a buscar por clase autor. ¿Okay? Entonces vamos a regresar al código. Ahora, vamos a hacer eh, paso por paso. ¿okay? Ya, ya, ya estoy más o menos ahí familiarizado con, con cómo va la estructura de la web. Así que ahora que ya sé un poco más de cómo está la estructura, ahora sí voy a utilizar vd for sub Entonces, voy a utilizar la librería y este, la forma digamos, estándar de comenzar a utilizar VD4Sub es asignando una variable... ¿No? Que en este caso yo le puse a sub Utilizo sub Le paso el page content Que esto es lo que me trajo request Y le digo cómo lo voy a parsear Usualmente se utiliza HTML parser porque voy a, voy a Hacer un parseo de HTML Ya, entonces Una vez que se carga todo ese HTML Lo que yo quiero en, Para empezar a hacer es traerme todo, Todos los nodos que comiencen Con producto Ya entonces, eso es lo que voy a hacer. Y este, acá que me imprima, eh, ¿cuánto se encontró? ¿Okay? Ahora, tener en cuenta que estos 46 representan la primera página, porque si ven, acá tienen eh, varias páginas de respuesta. Ya. Entonces. Eh, pueden, bueno, yo en este, en el primer paso puse para ver si, que me trajera más de uno y para saber que está funcionando el, el producto, pero también pueden ver todos los resultados y en ese caso yo les sugiero utilizar un file porque si no les va a escribir todo como un espagueti y esto más o menos le trata de, de dar alguna forma, ¿ya? Para que puedan ver que este, mi variable sub... Tiene parciado pues, todo el contenido HTML. ¿Ya? Y para verificar qué, qué, qué me está trayendo, voy a imprimir solo uno para ver toda la información que me trae. ¿Ya? Entonces ven que acá me está trayendo este, digamos, este nodo que empieza con la clase producto y me trae todo, todas las, este, todos los atributos que yo había visto ya en la página web. ¿no? Tiene el title, tiene una imagen y tiene muchos más atributos, no tiene inclusive la URL al, a la imagen del libro, tiene que el título, la autora, ¿no? Entonces, a partir de esto yo ya sé que este este elemento, este elemento acá me significa un libro, ¿ya? Entonces, con ese voy a empezar a trabajar para descubrir cómo traer los otros, eh, la otra data que yo quiero extraer, ¿no? Porque quiero extraer el título, quiero extraer el autor, el precio, el descuento, esas cosas para ponerlo como que un texto plano, ¿ok? Entonces, eh, lo que hago acá es que asigno este, un, el resultado, ¿no? Un solo resultado a una variable. Y lo que le voy a hacer es que eh, le voy a decir que busque el tag A. Y me extraiga eh, el valor que haya en este tributo title. ¿Ok? Y bueno, después lo imprimo. Entonces, que acá? Extrajo el libro y lo que hizo fue buscó este, buscó esto. Lo que hizo fue, eh, acá. ¿Ok? Buscó esta etiqueta A. Luego... Buscó este atributo title y me trajo el texto. Y acá es que veo el, el músico y la bailarina. ¿Ok? Entonces, ahora ya sé cómo obtener el título. Ahora quiero saber cómo obtengo el autor. Entonces, ¿cómo obtengo el autor? Exploro de nuevo acá en mi resultado. Y veo por dónde está el autor. Y el autor está dentro de un div. Y el nombre del autor está en el texto de ese div, ¿ok? Entonces lo vuelvo a decir find la etiqueta div y tráeme este, perdón, busca el elemento div, eh, ubica su eh, atributo class, ¿no? En autor y me trae el texto y acá me trae bueno, el nombre ya del autora. Entonces, con esto mismo voy a hacer también, eh, voy a traerme el precio. ¿ya? El precio es, es algo mucho más fácil porque está desde acá del inicio. ¿no? Y hemos tenido la suerte que para esta web la, eh, la data de precio lo han puesto como un atributo, este, una etiqueta personalizada y la han puesto en el primer nivel, de, este, de los nodos que yo estoy buscando. Entonces, si yo busco el data precio, voy a imprimir, eh, voy a encontrar directamente el precio. Ahora, eh, si yo quisiera encontrar el descuento, ¿no? porque ven que cada, cada eh, estamos acá, cada, eh, cada libro, perdón, cada libro tiene un descuento. Entonces, yo quiero saber cuál es el descuento de este libro. Está... Eh. Ah, bueno, este no tiene descuento. Entonces me va a imprimir cero, me imagino. Sí, me imprime cero. Ahora vamos a eh, hacerlo con otro. No va a ser lo mismo, solo que... Bueno. Y bueno, hago lo mismo y ahora busco el descuento. Ya. Yeah. Bailarinas a la moda. Ok, entonces yo, ven, yo veo acá, voy a entrar a este elemento. Ya, yeah. y estoy acá. Yeah. Y si yo quisiera ver el descuento, eh, entonces está bueno no lo muestra porque necesita una acción de a ver, entonces vamos a ya estaba impreso por acá. Entonces, si yo buscara el descuento... Eh... Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Ah, me está buscando mal, ya. Yeah. Entonces, si yo eh, quisiera capturar el descuento, veo que el descuento está anidado. No Entonces, si ven, no está al mismo, nive eh, no está al mismo nivel que... Eh, con, que está este, el título del libro ni el autor Sino está dentro, dentro de, de casi dos dips ¿no? Entonces, para ir a encontrar el descuento Tengo que encontrar este, el padre y después del padre el hijo Y recién voy a encontrar el descuento Entonces, cómo para encontrar elementos eh, anidados lo que hago es que tengo que, primero hago un find all, ¿ya? Yeah. Entonces, este descuento, que se me, se me volvió, perdón, no, acá está. Lo que tengo de, este, de distinguible para el, el descuento, primero es que está dentro de un tag div, luego que una de las clases que lo define es descuento rayita B2, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar todos todo los que comiencen con div y luego discriminar por esa clase. ¿ya? Esa es la forma en que voy a encontrar este elemento de mi lado. Entonces, una vez que lo encuentro, ¿no? eh, como lo estoy haciendo sobre un elemento en particular, le voy a poner que, que vaya a tomar el primer resultado que encuentre y me extraiga el texto. Y es así como encuentro eh, que tiene el 25, que es lo mismo que veo acá en la web. ¿Ya? Entonces, hasta acá, eh, lo, que yo, lo que yo he hecho, he trabajado con un solo elemento, y he, he estado desmenuzando cómo, cómo sacar eh, la información que yo necesito. ¿No? Que en este caso es el título, el autor, el precio y el descuento. Eso es solo de un elemento. Ahora... ¿Cómo hago yo para sacar los descuentos de todas mis coincidencias? No solo de la página 1. ¿Ok? Porque si yo voy acá, ven que tengo más páginas de, de resultados. Yo puedo ir a la página 2 y hasta tengo la página 6. Eh, ¿Cómo podría hacer eso? Pues me doy cuenta que la OR va cambiando. No, porque el search recibe de parámetro el texto que yo voy a buscar, pero también la página que quiero ubicar. Entonces, si yo acá le cambiara a 2, va a ir a la, a, a la página de coincidencias número 2. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé cuántas páginas tiene? ¿no? A ver, porque acá me hice 6 y me hice esta siguiente, pero eso mi código no lo va a saber. Entonces, a ver, si yo le pongo a la página 100, no hay descuentos y lo que sí me parece es de que eh, lo que me parece es un mensaje de lo sentimos, no encontramos lo que buscas y el texto por el que yo estaba buscando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, ¿por qué hago, por qué he hecho toda esta tipo mini prueba? Es para saber eh, cómo voy a ir buscando, porque así como yo paso la página, yo paso la página como mano hasta que sé que no me da resultados. Pero el código no va a saber hasta cuándo buscar, porque el código se va a pasar, pasar y pasar página y no saber hasta cuándo parar. ¿Okay? Entonces, lo que yo eh, ahora tengo como, como pista es de que este, mi scrapper va a dejar de buscar hasta que eh, encuentre un mensaje como este. Lo sentimos, pero no encontramos lo que busca. Entonces. Si en mi scrapper recibe una página que tiene este, este mensaje de lo sentimos, no encontramos lo que busca, entonces ahí ya, ya va a dejar de, de hacer el scrapping. Ya no tiene más, nada más que extraer. ¿Ok? Entonces, eh, eso, lo que, esos pasos manuales que hemos hecho lo trasladamos hacia código y nuevamente vemos en el empleado request. Entonces ya sé que request va a recibir dos parámetros, que es el, el, el parámetro de búsqueda y la página. ¿OK? Entonces, ese es el mensaje que me dice que ya no va a haber nada para scrapear. Y lo voy, a, eh, voy a, a ver qué es lo que me hace en código. Entonces, cuando yo mando a buscar en la página 100, que yo sé que no tiene resultados su respuesta es de 200, que sí, todo bien, pero no, no todo bien porque yo no tengo información que extraer. Entonces, la siguiente verificación que hago es que si, este, si, este, eh, si el mensaje no está en la respuesta, ¿ok? Entonces, eso ya me va dando eh, un camino hacia... Eh, Eh, me va orientando hacia hacer un bucle, ¿ya? para yo poder ir scrapeando durante eh, en, entre todas las páginas. ¿ya? Entonces eh, pasamos ya a la parte en donde vamos a hacer el scrapeo de todos los datos y ya no solo de uno. Eh, quisiera hacer un, un pequeño aviso porque a mí me está saliendo un aviso acá en el Zoom eh, que queda menos de un minuto en el caso de que se corte la, este meeting pueden volver a ingresar con el link que ya habían ingresado no debería pasar pero me está saliendo a mí ese aviso así que por si acaso eh, y si se termina yo espero que se vuelvan a unir este, todas y todos no se preocupen Bien, entonces eh, que he hecho hasta acá, he visto cómo tengo que ubicar los, las etiquetas dentro de ese, tm, de ese HTML y lo he pasado a código para ir formando este, lo que va a ir buscando mi scrapper. ¿Okay? Bueno, eh, un poquito retomando... Eh, lo que hemos avanzado, lo que hicimos hasta ese punto, es que eh, una vez que, eh, que exploré la website y vi cómo, cómo está armada por detrás, ¿no? Cómo, cómo está armada en términos de HTML, cuáles son los tags que, que utiliza, qué cosas son las que me podrían servir a mí, o qué cosas son, no más que servir, sino cuáles, cuáles son mi, mis cosas de interés, ¿no? Entonces mis cosas de interés es el título del libro, es el autor, es el precio y es el descuento con el que está ¿Okay? Y eso, este, eso lo voy haciendo eh, mediante la búsqueda de tags y de atributos Y en el caso de tener eh, elementos que no tienen algo muy identificable o que sean anidados hago un find all, un find all por el tag, y si sí debo tener algo más que, que, que me ayude a la búsqueda, como un, un atributo que solo sea específico para ese nodo, y bueno, y bueno, y voy extrayendo el texto, y es así como voy armando este, las cosas que yo quiero eh, que quiero extraer, ¿ok? Luego, eh, como yo sé que eh, esta, esta por lo menos, esta búsqueda, ¿no? tiene varias coincidencias, y estas coincidencias lo que hace es que se van paginando, y yo no quiero obtener solo la primera, sino quiero obtener todas las, todas las coincidencias de, de bailarina, ¿no? Todo, quiero obtener los, todos, de todas las páginas, lo que tengo que hacer es que mi scrapper también reciba todas las páginas. ¿ya? Pero ese todas las páginas del scrapper, o sea, no, no sabes, tu código no, no va a saber cuántas páginas va a, va a buscar no lo vas a ver a priori, no tienes que buscar alguna forma eh, de saber hasta dónde va a buscar. Y, este, y la forma que yo encontré es que, eh, que busque si es que tiene es, este texto. Entonces, si, si dentro del contenido de esa página tiene ese texto, de, lo sentimos pero no encontramos lo que buscas, es que esa página ya no tiene resultados y mi Scraping se, este, se terminó, ¿ok? <risa> a ver, ¿cómo vamos con los conectados? Van con los conectados? Bueno, entonces, eh, lo siguiente es que ahora ya sé que eh, ya no voy a con un elemento, sino con varios, y... ¿Cómo voy a ir almacenando todos esos resultados? Bueno, tengo que ir pensando en una estrategia de cómo hacer con, con, mis, este, con mis resultados parciales. ¿no? Entonces, eh, la estrategia que yo estoy empleando es que voy a almacenar las cosas, ¿no? todos mis re resultados los voy a ir almacenando en arrays. Entonces, voy a tener un array de títulos, de precios, de descuentos y de autores. ¿Ya? Eh, ya tengo, bueno, este mensaje que me va a decir hasta acá, nada más voy a buscar la URL que tiene este, el, el query param de bail, bailarina, ¿no? que va a ser por ese título que voy a buscar, y adicionalmente la página. Y si se dan cuenta, la URL termina en página, porque este número de página lo voy a ir armando dinámicamente. O sea, voy a hacer un incrementador para saber en qué página voy a buscar en cada iteración. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer un bucle, pero como yo no sé los límites del bucle, tengo que hacer un bucle de, este, de alguna condición de par. No, eh, en este caso estoy utilizando un while true, ya que eh, hay que tener cuidado cuando lo vamos a parar. Entonces lo que voy a hacer es que este while true va a, a seguir iterando mientras, no. Mientras no encuentre este mensaje de no se encontró en la respuesta. ¿Ya? Porque cuando le encuentre, acá en el else, rompe ese bucle y se ha terminado el código. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en el código de, eh, de que va, se va a andar mientras encuentre resultados de Scrapear. ¿Ok? Entonces tengo el sub, ¿no? eh, que lo voy a hacer por página. Entonces dentro de esa página voy a encontrar todos los nodos que tengan producto y los voy a, a guardar en un array temporal de resultados. Y lo que voy a hacer es que por cada elemento en los resultados voy a buscar el título, ¿no? que está acá, el título, lo, le voy a hacer un append en mi arreglo de títulos, voy a buscar el autor, voy a hacer lo mismo, lo voy a agregar en autores, en authors, lo mismo con precio y lo mismo con descuento, ¿ya? Todo esto son arreglos que he declarado acá, ¿okay? Y luego que haga ese, ese append de los datos que yo necesito, va a sumar en la página eh, el index 1 para, para que busquen la siguiente, ¿no? Y así va a ir agregando todos los datos hasta que ya este... hasta que encuentre este mensaje de ya no tienes más resultados, ¿okay? Entonces... Voy a ejecutar este, este código. Ya. Y ya lo ejecutó. Entonces, ahora lo que voy a hacer, como un paso de verificación, si es que. Porque vieron que ejecutó, pero no, no imprimió nada. Voy a hacer una verificación si es que realmente me ha capturado algo. Y bueno, acá en Titles ya me imprime todos los títulos que ha, este, que ha encontrado. ¿ya? Y como estos arreglos, o sea, imagínense que por página hay, este, no sé cuántos eran, 40 resultados me parece, ya 4 por 6, imagínate, tienes, <coughs> tienes un montón de resultados. Entonces, este, manejarlos en arreglos no es tan, o sea, no es muy, este, no es muy útil. Porque no me, no me va a poder hacer no me va a permitir hacer mayor exploración o mayor visualización o, o no me no me va a ayudar tanto simplemente tengo los datos en arrays entonces como yo tengo arreglos esos arreglos yo los podría convertir en algo matricial okay y como como pensando en matrices o data frames utilizo este aprovecho que puedo utilizar pandas entonces me importa la librería de pandas <coughs> Y para hacer un data frame desde de cero Lo que tengo que hacer primero es eh, Declarar eh, Hacer mi diccionario de, este, de nombres de columnas Y los valores que va a tener cada columna Entonces tengo la columna title Que va a tener los títulos Y así como autores, precios y descuentos ¿Ok? Entonces eh, Creo mi DataFrame y lo que voy a hacer es que me imprima este, los 30 últimos eh, registros que tengan ese DataFrame. ¿Okay? Entonces, veo y todos esos arreglos que tenía dispersos, ahora los he juntado y los tengo ahora en un DataFrame donde ya puedo ubicar el título, el autor, el precio y el descuento en una sola línea. ¿Okay? Ahora... Eh, como una cosa adicional, si yo quisiera hacer algún análisis este, de estos datos, ¿no? Veo que este, por acá el descuento en realidad no me sirve como texto plano, sino me serviría más como número. Entonces lo que tendría que hacer es hacer alguna transformación para restarle esta parte de porcentaje de STO y que solo me quedara el número y sé que ese 40 significa que tiene un 40% de descuento, ¿no? Entonces, este, lo que yo puedo hacer, ¿no? como un punto bonus en este, en este tema de Scrapping, es que yo para hacer una transformación dentro de una columna de pandas, puedo utilizar este, la función lambda, ¿no? que es una, una sola línea y es súper fácil... Y, o sea, no, es, no, no me refiero a súper fácil, sino que es súper comprimido, en vez de hacer toda una función, etc. Y lo que voy a hacer es que en la columna de descuento de ese data frame, lo que <coughs> va, va a ser un slice, ¿ya? Entonces, eh, este valor le va a hacer, le va a hacer este, un slice, ¿no? Va a encontrar esta palabra y se lo va a eh, cortar, ¿ya? Entonces lo hago y de nuevo con el GEP hago que me imprima los primeros resultados de ese data frame. Entonces ven que ahora en vez de tener este, un, text, o sea, un texto con, como este, ahora tengo un 25, que me va a ser, me va a ser más fácil trabajar y analizar este, esto. ¿no? Entonces, este es un paso inicial, lo que yo podría hacer es que todos los días, o digamos todos los lunes de cada semana hago el mismo, mismo scrapping, y podría hacer todo un análisis de evolución de precios de este, y de descuento de esta, de esta librería, ponte tú ¿no? Y cómo se maneja por campañas, a ver cómo varían los precios ahora que se acerca este, el inicio escolar, ¿no? Entonces, eh, eso es para, eh, para traer el tema de, de, de que extracción de datos no simplemente haya extraigo los datos y ahora qué hago, ¿no? O sea, extraigo los datos porque quiero hacer algún análisis. Ahora, eh, no sé si hasta acá tienen algún comentario, pregunta. se eh. pueden poner en el chat. <coughs> y bueno, si no, seguimos. Entonces, hasta acá. Esto, esta web, yo la presento como una web dinámica, porque una vez que tú pones, eh, digamos, tu objetivo de búsqueda, ¿no? Mi objetivo de buscar es bailarina. Le pongo buscar y ya está. O sea, ya, ya no hay nada más. Ahora, ¿qué es una web dinámica? ¿no? En, digamos, para, para el contexto de, este, digamos, de esta demo. Es una web en la que yo tengo que ingresar más datos y luego esperar un resultado. Entonces, yo este, estoy tomando esta página que es de, un, de comparación de seguros, de vehiculares. Entonces, lo que hace es que te pide que llenes ciertos datos. ¿Ya? Entonces, eh, te pide la marca, el año de fabricación, etcétera, etcétera. Y una vez que eh, completas estos datos, pulsas acá en, eh, en Encuentra tu seguro. Eh... Mm, ya yeah. ahora vamos a utilizar los datos de ejemplo acá oh, Ah, yeah. ya. Mm, que Bueno, como la página web. no funciona del todo bien. Y ahora sí. Bueno, tenía que limpiar mi, mi caché. Entonces, vieron que tenía que poner unos datos y luego de pulsar ya me aparece toda la información. ¿Ya? Pero imagínense que yo, no sé, en, o sea, sin nada malicia, ¿no? Tengo 10 autos y quiero sacarla compartida por mis 10 autos, ¿no? Y no por decir, a ver, por esta marca. Eh, quiero, quiero ver todo, todos, este, todos los valores que me bota Entonces tendría que hacer Si tuviera 10 autos, ten, ten, o 10 marcas o 10 modelos Tendría que, hacer, tendría que hacerlo 10 veces manualmente ¿ya? Eh, Esto lo puedo hacer con un script también de, de, de scrapping Pero como ven esta página tiene una... Este, tiene una, una mayor complejidad a comparación de este de Buscalibre, ¿no? porque tienes que ingresar más datos eh, también si tú le cargas una marca te carga otros modelos, entonces tienes que ir jugando con ese dinamismo de esta website y es, esto también yo lo puedo hacer con, este, con código ¿ya? Y, y ya no solo con, con el scrapping de, de BeautifulSoup sino para la parte de de ingreso de datos y todo ese manejo, lo hago con Selenium, ¿ok? Entonces, este, Selenium uno lo puede utilizar también en su, o sea, fuera de, de Colab y lo puede utilizar en su, en su computadora local y ve cómo va haciendo las cosas, ¿no? O sea, te, te hace como que si lo operara un fantasma. ¿Ya? En Colab también se puede hacer de una forma headless Entonces headless significa que yo no, yo no voy a ver toda la interfaz gráfica Si no voy a obtener los resultados Pero para eso yo tengo que saber muy bien cómo funciona la website que voy a utilizar Entonces, eh, bueno Vamos a, eh, vamos a utilizar eh, lo que voy a necesitar para este ejercicio Yo necesito primero un Chromium eh, Chrome Web Driver ¿no? que en realidad lo los, los va a utilizar en un navegador basado en Chrome. ¿ya? Eh, y le va a utilizar Selenium. Selenium es como, es un orquestador que finalmente lo que hace es que emula los pasos manuales sobre una web. Y bueno, acá ya instaló todo. en en mi ambiente, y esto, voy a empezar a utilizar las librerías. Entonces de Selenium lo que voy a hacer, lo más importante que utilizo es el WebDriver, y de acá le voy sumando este, algunas opciones súper importantes para que funcione en Colab. Tengo que agregarle que sea headless, eh, no sandbox, o sea que se comporte como algo vivo, y, este, y bueno, y esto es para que sea un poco más este, compacto. Eh, creo un web driver, eh, perdón, creo un driver con las opciones que he creado acá, ¿no? que sea headless, que nos sandbox, etc. Y este, al driver también le paso qué URL va a utilizar eh, de inicio, o sea, qué URL va a ingresar eh, al iniciar. Y eh, también para el trabajo de Selenium, también es súper importante saber. Eh, cómo ubicar los elementos. ¿ya? Y básicamente este, es lo mismo que hice para la web anterior, es que cómo accedo a este, eh, a este campo de la, de, de la marca. Entonces le hago un inspect, veo cómo está definida su estructura y esto es súper fácil porque lo puedo identificar por ID. ¿Ya? Entonces no tengo que hacer gran búsqueda, simplemente voy a ubicar ese elemento por ID que se llama marca Y hago lo mismo acá, le voy a decir al driver Encuéntrame un elemento por ID que se llame marca y lo guarde en elemento Entonces lo que va a hacer es que eh, le va a enviar eh, el modelo que yo quiero utilizar para este ejemplo ¿no? Que es el Alfa Romeo lo mismo va a ser con año de fabricación, eh, con todas las cosas que este, son esenciales para que me haga una cotización. Y este, poner ojo que eh, esta web es como que un caso súper este, feliz, donde todos los elementos se pueden encontrar por ID. Y hay otras webs que este, no es tan fácil, sino hay que explorar cómo encontrarlos, ya sea por algún selector de CSS, o ver cómo llego a un elemento vía expat. ¿Ya? Esas son dos cosas que tienen que tener muy en cuenta cuando, este, cuando van a hacer algún trabajo con, con, este, con elementos web. ¿Ya? Y finalmente hace lo mismo, va a hacer el comparar, no le va a dar clic, va a esperar un ratito porque ven que se ha demorado este, mientras carga las cotizaciones, y después me va a imprimir los resultados que, ojalá, ya sean los resultados que vi acá de, esta, de este cuadro comparativo. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar este código. Y veo que me imprime pues, ya un par de resultados. Y parece que sí, este, sí cumplió todo y me puede traer los segmentos. Entonces, también tengo que ver en esta página de resultados, ¿no? ya de la comparación de las cotizaciones, cómo ubico los precios. Entonces, otra vez voy al inspect y este, voy a ir viendo, por ejemplo, eso si es un precio responsive, a ver cómo consigo este, diferentes cosas. ¿no? En este caso... Eh, ya. Yeah. Si sí, en este caso lo que vi es que todo esto eh, se encuentra dentro de un gran div que se llama comparador resultado desktop. Ya, yeah, que es esta versión de desktop. Y de ahí voy iterando, voy viendo cómo llegó a cada fila y cuáles son los tags que utiliza. Por ejemplo, el precio está dentro de un tag H3. ¿Ya? Entonces. Eh, en este caso, va a cambiar este, el parser. Antes utilizamos un HTML, acá utilizamos un LXML porque tiene otro... Este, tiene... Eh, tiene muchas funciones y además la estructura es diferente. Entonces, lo que hago es que lo voy a pasar a este page source del driver. Acuérdense que todo esto, todo esto de driver lo he hecho con Selenium. Ahora, todo lo que he hecho con Selenium se lo, se lo voy a pasar al Soup para que Soup finalmente pueda hacer un scrapping de los datos que yo necesito. Entonces hago esto y acro mi variable... Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a este, hacer el scrapping de, este, de los datos de cotización. Entonces, vieron que esto lo hizo mucho más rápido. Y este, en este caso, a mí lo que me interesa es que es imprimir el nombre de la aseguradora y cuánto, cuánto es el precio este, en la prima anual. ¿Ya? Entonces tengo más la positiva y RIMAC. Y puedo ir a hacer la comparación de precios. ¿Ya? Ojo que para... Eh, los, los resultados son diferentes porque creo que utilicé... IAM. Acá también te salen los, los resultados. Para un Chevrolet te sale todo esto, pero para el que yo ingresé, que era un Alfa, Romeo, no sé cuantitos, solo me salen estos tres. Yeah. Eh, y eso, entonces yo me podría ahorrar muchos pasos y podría empezar a compilar eh, varios resultados y hacer una comparación mucho más grande y mucho más rápida. Eh, y bueno, hasta acá es la, la, la demostración, más que charla, pero como que una demostración para quienes estén interesados o interesados en hacer scrapping, las dos soluciones que pueden hacer. Beautiful Soup no es la única, este, no es la única herramienta de scrapping, eh, de hecho hay muchas más librerías eh, que ya son... Eh, son mucho más este como que son más complejas en su uso y también se usan para eh, cosas mucho más complejas pero para hacer unos primeros este pasitos con scrappy para ver cómo ubicarse beautiful soup es súper bueno y este y un poquito de selenium para este quienes quieran conocer este cómo eh, automatizar estos pasos manuales y por ahí si hay alguien en software testing también podría hacer sus pininos en eh, web automation les dejo eh, algunos, este, algunos recursos eh, la guía de sub siempre es bueno leer la documentación una práctica de selector CSS y este, también primeros pasos de Selenium con Python ok eh, les voy a pasar eh, yo esto lo he colgado ya en un github entonces, si, eh, cuando lo quieran abrir, eh, o sea, acá tiene la versión tipo ya HTML, ¿no? Todo así bonito. Si lo quieren editar o lo quieren hacer algo, lo que tienen que hacer es abrirlo en, con su sesión iniciada de, este, de Google, ¿no? Su Gmail o sea. Entonces, cuando van a, la, cuando van a ir a, este, a esta URL, presionan este botoncito que es Open in cola y lo que va a hacer es que le va a abrir Collab Notebooks. ¿okay? Ahora, si ustedes quisieran hacer alguna edición, este, no sé, quisieran eh, modificar algo de lo que ven, lo que tendrían que hacer es ir acá a File, y lo que hacen es Save a Copy in My Drive. ¿Para qué? Para que tengan una copia propia sobre la que puedan trabajar. Ya, porque sobre la mía no les va a permitir. Ya, entonces ya tienen su, este, como ven, copios web Scrappy. Y lo tienen en su propio drive. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pasar eh, el link por, este, por chat. Para que puedan tener el código. Y si lo quieren modificar, súper. Y si no, pues... Ahí tienen código. Eh, preguntas, comentarios, dudas. Steph, ¿has este, alguna vez trabajado con descargar algún archivo de la web este, en línea? O sea, trabajarlo, o sea, te dan un enlace y lo descargas en línea y luego es... ¿O siempre descargas un archivo y luego lo trabajas? A eh, ¿pero de qué tipo de archivo que un...? Un, un CSV. Sí, con, o sea, el CSV, pero ojo que con el CSV ya no es scrapping. Con el CSV lo que sería mucho más fácil es cargarlo este, con pandas o un data frame y ahí empezar a hacer el análisis o... ...lo que necesitas hacer con ese archivo. Ya. En sí, si me dan un enlace para descarga, este, lo que pasa es que llegué este, a intentar hacerlo... ...y, y de hecho este, no me cogí el archivo como tal, o sea, con pandas y todo. Intenté hacerlo. Este, al final lo que hice fue descargarme el archivo y trabajarlo nada más... Ya, en ese lo que tienes que hacer cuando es un archivo, o sea, cuando la dirección completa termina en, o sea, es una red grande y termina en CCD, eh, lo que tienes que, creo que lo más fácil es hacer un, un curve, me parece. Pero o sea, también es también lo, lo puedes hacer. Este se me fue. Pero sí, así le puedes dar la URL. Uh, a ver. Porque intenté grabarlo en un file, pasarle un file y tal, y esto como para hacerlo más dinámico, pero no, no logré hacerlo. Sí, también lo haces como un, mira, eh, o sea, no, no sé si, si, es que, si, si es lo que estás tratando de hacer, pero... Si tú tienes una URL, o sea, te citan si la URL directamente sí. al archivo, lo que, hace, lo que haces es, o lo mismo, haces un request con el get, y lo que tienes que hacer es el contenido. O sea, ya considerando hecho, la URL te abre esto. O sea, uno tiene que... De, Ay, tener, ya. La URL de... no me abría el archivo, la URL me, me hacía la descarga. Me decía ¿De para descargar. Ya, pero también podría hacerlo, eso me parece que lo puede hacer con un curso, Pero o sea, sí se puede hacer, no necesitas... Eh, tener ¿no? el archivo descargado. Ok. Sí. O sea, igual es mejor, igual es mejor si son... Lo que pasa es que, no sé, yo prefiero descargar los archivos como parte del proceso, porque de pronto, se, eh, no sé... Se, se te corta la conexión, no sé, pueda pasar algo con el stream y es mejor tener el archivo ya descargado que tú sabes que descargó bien. Okay. ¿Qué aplicaciones se le puede dar el scrapping? Eh, justamente es un paso inicial para, para el análisis de datos. O sea, por ejemplo, este, o sea, aplicaciones pueden ser miles. Imagínate o sea, una aplicación así súper, como que ya de ámbito personal, o sea, si eres como que bien busquilla... Que te gusten encontrar pasajes baratos. Imagínate que te encuentras y tienes un montón de webs que cotizan pasajes. Imagínate que tengas cinco webs nada más. Encontrar a las cinco y hacer la misma comparación manualmente te va a llevar N tiempo. Pero en cambio si tú haces un código que entra a cada URL, le scrapea los datos, te los pone en un data frame... Y, este, y de ahí ya tú puedes ver la comparación así en plano de todas las cinco del pasaje que tú quieras. Eso es una aplicación. ¿ya? Pero o sea, básicamente como, o sea, como, como, como es la apertura de la charla es extracción de datos. Una vez que tú extraes los datos, ya es la utilidad que tú, que tú le quieras poner. ¿no? Otra cosa que hacen con, o sea, por ejemplo, estas cosas que están haciendo de transparencia, hay portales este del estado que si bien publica sus datos no los publica en un archivo los los publica dentro de una página web entonces cómo cómo hacer con esos datos bueno te lo que tienes que le tienes que hacer un scraping